Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, lo que propones creo que es lo más adecuado. De hecho, eh, por las características del trabajo, así como se lo ofrecía Ofelia y, y a esta Alexandra, eh, está como para capítulo, para, para artículo. Eh, vamos trabajándolo así, de aquí hasta que termine el. el el, este, el semestre y eh, como tesor pues me, me comprometo a, a, este, a trabajarle esa parte ¿no? dado que dices que aún no hay un director, pues me toca asumir esa, esa función ahora si al final del semestre eh, vemos cómo trabajamos y puede continuar, pues puedo seguir con, con la dirección de tu trabajo y si, y si hay esta persona que dices o cualquier otra que pueda darle seguimiento, pues adelante yo, por mí, no hay ningún problema. <risa> Nada más, este. Yo creo que hay que pensar el esquema que va a tener tu, tu, tu artículo. Y yo creo que tendría que ser muy similar al, al que ya les planteé tus compañeras, ¿no? Una yo, igual lo repito, más vale que quede claro. Tendría que tener una introducción, ¿sí? Eh, donde expliques eh, cuál es el, el, el, este, el objetivo de la, del, del artículo, eh, cuáles son los elementos que se van a considerar y qué va a encontrar el, el, el lector. Me seguiría un planteamiento de la problemática, donde sea un planteamiento empírico conceptual. Esto es que dé la explicación de, de, de cuál es el problema que tú estás encontrando, dándonos información de contexto para entenderlo, geográfico, temporal, etc. Pero también explicando el problema eh, a través del uso de conceptos claves que tú consideres. Eh, ese planteamiento, digo, perdón, ese problema se explica a través del contexto, digo, perdón, se describe a través del contexto y se explica utilizando la, los conceptos que, que, que dan cabida a, a entender el por qué existe esa problemática, ¿no? Eh, me seguiría uno, una, una sección de, del modelo de gestión donde tú expliques, bueno, cuál es la propuesta que tú estás dando a esa problemática, en este caso la casa de las ideas, en qué consiste, cuál es la característica, qué tipo de acciones son, es el, el modelo ideal de, lo, de la solución al problema que tú estás identificando, Después, otro apartado donde ya des la implementación, exponga la implementación y los resultados, qué se hizo, cómo se hizo, cuáles son los resultados que se han tenido, etc. Y las conclusiones, donde digas, eh, ya hagas la, la, la articulación de todo, digas bueno, nos encontramos con esta problemática, diseñamos este modelo, por lo tanto, las, la, de acuerdo a la, a, los, a la implementación que hicimos, tuvimos estos resultados, eh, ya sé que son favorables o está bien el modelo o hay que hacer algunas modificaciones o ojo hay que considerar esos elementos aquellos que quieran replicar la experiencia etcétera ¿no? al igual también parte del planteamiento del problema habría que poner un poco el estado del arte en el sentido de que otros proyectos similares a nivel nacional e internacional existen que son Ojo, no iguales, pero sí similares que han considerado los mismos elementos para que puedas definir cuál es la particularidad de tu proyecto que se diferencia con los demás, ¿no? O que se engancha a un tipo de, a un modelo o un enfoque de, dar ese tipo de soluciones. ¿Sí? Bueno, pues, este, claro, eh, está muy claro lo que tú expones. Eh, y si tienes esta información que dice, pues la podemos trabajar ahí. De todos modos... Cualquier cosa que se vaya atorando en el camino, de aquí a que entregues el 26 de, de abril el documento, pues bueno, hay que, hay que este, este, te puedes poner en comunicación conmigo eh, por correo electrónico o si es necesario hacer una videoconferencia y eso, pues adelante, no hay ningún problema. Pues, ah, por mi parte sería todo, cualquier cosa, pues aquí está